Yo estaba trabajando aquí y me enteraba por su hermana del estado de gravedad muy grave. Eran las 4 de la mañana. Me llama Max, exaltadísimo, gritando. Y yo no podía mover. Y en ese momento pues, no puedes estar ahí lloriqueando, ¿no? Desgraciadamente está en las manos de Dios. Fue durante la madrugada de este miércoles 22 de marzo cuando se dio a conocer la triste pérdida de Rebecca Jones, quien a sus 65 años de edad perdió la vida por causas aún no reveladas, sin embargo se conoce que la experimentada actriz había sufrido altibajos en su salud debido al cáncer de ovario que tuvo hace unos años y que presuntamente continuaba afectándola en fechas recientes. Esta noticia conmocionó al público y al mundo del espectáculo, las redes sociales de inmediato se inundaron de fotografías de la actriz. Recuerdos vividos a su lado, anécdotas de trabajos artísticos y palabras de aliento para su familia y seres cercanos. La noticia fue difundida por la publirelacionista relacionista Dana Vázquez, quien no dio mayores detalles, pero reveló que la actriz de telenovelas como Cuna de Lobos perdió la vida en su casa, rodeada de seres queridos y agradecida por el cariño que el público le brindó al paso de los años. Sobre esto, la manager y amiga de Rebeca comentó, Rebeca estuvo acompañada en todo momento por sus seres queridos, se fue en paz y con un profundo agradecimiento a su público, para el que trabajó toda su vida. En próximos días nos uniremos a despedirla, tal como fue su deseo, gracias a todos los que estuvieron pendientes de la salud de Rebeca en todo momento. En medio de la pérdida que envuelve al medio artístico, se dio a conocer cómo fue que se enteró su ex esposo Alejandro Camacho, quien fue su compañero por casi 30 años, tanto en lo personal como en lo profesional, y junto a quien procreó a su hijo Maximiliano. El periodista Gustavo Adolfo Infante informó en el programa Sale el Sol que Camacho se enteró con horas de antelación que su expareja estaba perdiendo la vida y que no pasaría la noche. Gustavo Adolfo comentó que el primer actor estaba de pues sabía lo que pasaría. Con sus propias palabras, el comunicador de Imagen Televisión comentó Fallece con su hijo Maximiliano, con Alejandro Camacho, estaba de Alejandro había hablado con él. Le avisaron a Camacho que era el último día de Rebeca, que ya no iba a pasar la noche. Estaba en una comida Camacho y estaba de <muchas> piso, sumamente triste, y llegó a casa de Rebeca para despedirla. La pérdida de la querida actriz mexicana sucedió luego de que recientemente Alejandro Camacho se dijera preocupado por la salud de Jones, al grado que dijo que quería llorar por la situación. Hace apenas unas semanas, el actor de Muchachitas, Confesó a la periodista Matilde Obregón en su programa de YouTube, que se encontraba muy consternado por la salud de la madre de su hijo, hoy de 33 años de edad. Y es que en ese momento, el también actor comentó, «He llorado por mujeres, sí me conmueven las cosas». Tras ser cuestionado sobre si él había derramado lágrimas por Jones, aseguró que sí. Camacho recordó entonces su matrimonio con la famosa y aseguró que el cariño hacia ella seguía intacto, pese a los años que ya llevaban separados. El experimentado Istrión contó en dicha ocasión. 26 años de casados es un chorro, es una vida. El amor no acaba, sigue permanente, pero de otra manera. Tiene que transformarse porque uno se transforma. Tienes otros intereses y otras cosas que hacer y cumples ciclos con las personas. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos.